Señores, ustedes saben que Romeo Santos, ayer eh, en su concierto, la gira del pueblo, un éxito total en San Cristóbal. Eh, miren, miren, que miren en qué ciudad tan, tan simbólica para nosotros, los dominicanos, sí. donde surgió la, la, la constitución. Y, y San Cristóbal, tú sabías, Renier, que es en la, en la, en la más poblada. Es un... Una de las más pobladas, una de las más pobladas. La más poblada, la capital es la más poblada. Sí. Y, y el público de San Cristóbal. Se dio cita anoche con el con el bachatero. Estuvo Teodoro Reyes, estuvo Fray Martínez. Creo que Natina y, que Fray, el, Martínez. y el, el ¿Fray Martínez? ¿Fray Martínez qué llama? Sí, Kiko, Rodríguez. Kiko, Kiko Rodríguez. Perdón. Ay, Dios asustó, perdón. Kiko Rodríguez. van <ríe> vida, Kiko Rodríguez también, que es la bachata, creo que el yo del, del año. Fuego, eh. Sin duda, va a ser la bachata. Esa era la bachata del año. Bueno, que es yo la grito. La canción. No, esa bachata. La Pero está. Te te te un día como ayer fue que se sí, casó sí. la esposa de Kiko Rodríguez. ayer. 15 de noviembre. Precisamente ayer. empezó a fue Qué coincidencia. Ahí vimos a, a, a la gente de San Cristóbal, eh, sin duda, fue, fue muy organizado. Eh. Sí. Hay, que aplaudir, hay que aplaudir ese gesto sí, de Romero. Sí, sí, vi algunos hay videos de personas. De personas, personas, de personas. Porque una persona de esa índole y que lo Intentaron echar eso. eso. Es bueno, Pero no, no, no por ejemplo, Romero. Así cantando, Sí, no, no, como no. que... No. Sí, como que... No, no, Yo lo veo bonito el gesto. ¿Sabes que hay una discusión de que quién ha dado más el país? ¿Quién le ha dado mal al país de Juan Luis y Romeo? ¿Sabes que hay un debate en la reunión? No, Reyes? ya, alegamos. Sí, ya, digo, Rome... bueno, hay que ver. Pero yo creo que Juan, eh, lo que ha hecho Romeo y voy Natina a Tacho y, también es su suyo. Sí. No opina, estaba atrás. ¿Sabes cómo puso ahí la foto con, con Romeo? Con el único que la comparta? Yeah, ¡Ey! Es verdad, Sí. en el Instagram de. de ya, ya. Yo no puedo quedarme da. En el Instagram de. Pero nada, Romeo hizo un excelente concierto, muy organizado. Y en unos... ¿En el Instagram y, de Pina fue eso? Sí, en el Instagram de Pina. Déjame... Y en una hora, aproximadamente, ya Romeo lo, lo publicó en sus redes sociales, y le toca a su Ahí es que voy a mi tema. Okay. Eh, yo creo que Romeo le dio al sur, específicamente al sur, el mejor regalo que se Por le dado. Por alguna a razón... A ah, ok, ok. El mejor regalo sí, que sí, se yeah. le ha dado... En la vida a los sureños ha sido estos dos. ¿Te atreves conceptos? a decirlo así en la vida, en sentido de, de, de, de, de evento, okay. o sea, de evento y de, de tomar en consideración el sur, o sabes? Porque yo que, que yo sepa, que tenga entendido, ustedes me pueden buscar otras cosas, porque no, el sur no tiene equipo de pelota, no tiene estadio, o sabes, el sur no tiene eh, algo. Que, el, que lo identifique... Es la sí. zona olvidada, entonces. Es, es, es, la zona olvidada del país, la que la gente lo tiene olvidada, que la gente no se, eh, no le importa, a, a, a, a las autoridades y no le importa. Buena, gente son sur. gente sí, muy buena, sí, la gente sí, del de sur. Rey. Y hoy en Azoa, y mañana en Barahona, que estará Romeo Santos, bueno. le va a dar el mejor regalo que se le ha dado al sur. Hoy en Azuay. Bueno. Hoy en Azuay, sí, a, a, a las que A las 5. Y mañana en Barahona o sea que ese es el mejor regalo que se le puede dar a, a, a al, estar, sur. Jueves, al sur y creo que, que bueno. históricamente tú sabes me pasó, tú sabes, analizando, analicen bien sí. Sí. pónganse bueno. a analizar un pueblo como el sur, pobre, o sea, un pueblo sí, sí, de, olvidado, eh, nace, olvidado que, que un concierto de un artista como Romeo Santos sí, se realice en esta zona. Y eh, que inicia ya. Que, es bueno, es sí, que concreto. inicia ya porque fue en, que, que sí. en cierto modo esta semana empezó. Porque el hecho de que sea gratis, sí, es, que sea gratis, es mucho. Sí. Y que inicia ya, da Imagínate más Imagínate tú más relevancia. Una gente del sur que, que vea a, a un Romeo Santos totalmente gratis. así. ¿Sabe, sabemos lo que hace el grupo el grupo de la empresa Telemicro con su... Con con, con lo que hace con el pueblo y todo eso pero vamos a pero esto creo que esto se ha pasado Hay que por aplaudir gesto, muy o sea, bien, nadie muy ningún bien. artista había tomado en cuenta de decir bueno eh, el sur eh, le corresponde o sea le, le toca algo que merezca Qué bueno. y, él, y creo que le voy a decir y ojalá que la gente que son fanáticos de Romeo que no son del sur y no son de esa zona dejen que los sureños lo disfruten o sea, yo quisiera como que ustedes eh, bueno ya es tarde pero yo quisiera como que ustedes como que dejaran que sea el sureño que goce su concierto o sea que sea el sureño sí. que en su turno que se lo gocen en su turno que se lo goce, sí. en, en, su en su tiempo sí. hoy sabes mañana todo el que vive cerca de de Barahona de, de va para allá y sí. sí, de, de agua va, va para allá no, ¿San no porque Juan, mira yo cuando como, no no porque San Juan pertenece al sur. como cuatro somos cuatro de cuatro Toda sur sea, se todo lo que tenga que ver del sur sabe No en esas dos provincias. ¿no? Hablo en sentido del sur. Sí. Todo lo que sea del sur, eh, Peravia, todo lo que sea del sur que vaya para allá, necesita para esos conciertos desde hoy, mañana Barahona. Así que, nada, felicidades para el pueblo sureño de, y de y nuestra para República Romeo y, y Romeo y su equipo que está haciendo algo que históricamente eh, eso nunca se había visto, creo que eso yo creo muy que bien, nunca lo había bien, visto. y so bueno. más Romeo, supera y, a Romeo. O sea, Solamente Romeo superó a Romeo y no solo eso, empezar por eso como dijo Renier, darle el valor a los sureños sí, pues a que disfruten buen eso. Gesto, bueno, dice, muy bonito. De yo creo que... En su mayoría, en todo el sentido, de producción, economía, eh, agricultura. O sea, el sur es una de las zonas que menos llueve, por así decirlo. Y qué bonito que Romeo lleve lluvias de esperanza, lluvias de alegría, de nueva música, de musa, que esta misma eh, causa sirva de inspiración y de motivación para los mismos empresarios de, del sur. Y cabe destacar que una vez yo iba al sur, uh -huh. es un chiste, y estoy en la interno. guagua, uh -huh. no, mi amor, interno no, externo, y va una sureña y le dice al chofer, eh, eso fue como por asua por ahí chofer me deja donde tuerza <risa> Pues ahorita la acaban los sureños ¿eh? ay, ay, tío, ¿Cómo le pasó no, a Filiy no, Rodríguez? Parte, no, es bonito, es bonito ¡Herdiañe! Y nosotros el Cebado el diache, el, el sur Mi es respeto normal. para la, R, la gente eh. del sur Por gente R, muy eh. solidaria muy buena y, y no, la comida es buenísima y también. no solamente Me encanta. y ustedes no solamente merecen un cosito de Romeo ustedes merecen muchísimas mucho cosas mucho más, más que, que eso. el país se, le ha se ha olvidado de ustedes el pero el país debe el país debe darle muchísimo más a ustedes porque ustedes y el son todos dominicanos el estado dominicano no, sobre todo se ha olvidado. Renier, un sur. calor, eso es lo <risa> último. Ahorita te a un saludo para la gente del sur. No tengo amigo para allá, confesor, que de ahí. De, confesor. De, de, confesor se llama. ¿eh? <risa> del sur. ¿Qué tal ahorita? Me okay. fresco. Bueno, Bien, de verdad que sí, en buena hora para toda la gente del sur. Que disfruten su concierto, que a nosotros pronto no, nos toca, ¿verdad? Ojalá que nos toque a nosotros, ojalá, ojalá. ¿Tú crees? Sí, ahí ojalá, ojalá, ojalá. ojalá. No somos tan salados para que, que no a Veré un ¿eh? Néstor, si nos toca aquí en El Cibao, veré un Néstor desaparecido triste de que no ay. desaparecido hasta solo amor. la bailo y yo, que no va a volver ay. al programa si cae bien el concierto él viene el jueves de la otra semana la mañana estoy sentadito allá abajo donde quiera no, pero, pero si también yo... es cerca si un ejemplo de Sarcedo de Bonao estamos cerca de nosotros un ejemplo y podemos ir nos ve un carro y darlo mm. paquiao por ahí para que tú veas a pie no mi amor podemos no, hacer no, un, no, un, un no, tour no, eso, no es eso es organizado y todo tour, hacemos un tour, tour buscamos sí. un minibú de 30 personas si toca una provincia cerca la gente puede ir también porque también la gente entiende no, of que course. San Francisco de Macorís. Ah, pero, usted está, pero sin agua, por ejemplo, en agua que es un pueblecito como en agua que. Ay, ¿sabes? sí, cerquita de Copellita. Que, no que no tiene la mismo privilegio. que no, tiene son son un ching, qué sé yo, un pueblecito. Un pueblo, no, agua, un buen no, pueblo. Es un pueblo, pues yo he pasado por en agua ah. y siempre digo, mira cómo se ve en agua y cómo se ve San Francisco, en sentido de que estructuramente San Francisco de Macorís es uno de los sí. pueblos, según estaba El, hablando hasta gracias gracia azar, Salazar, estructuramente San Francisco de Macorís es que ha crecido mucho. Entonces, nosotros disfrutamos cada rato de cosas eh, importantes. Si un ejemplo le tocó a Nagua, nosotros los de San Francisco vamos para allá para Panagua, porque los de, lo de Nagua tienen derecho también. ¿Entiendes? así